Segundo de Crónicas, capítulo 22 El pueblo de Jerusalén nombró a Ocosías, el hijo menor de Joram, rey en sucesión de su padre, ya que los invasores que habían entrado en el campamento con los árabes habían matado a todos los hijos varones. Así que Ocosías, hijo de Joram, se convirtió en rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando llegó a ser rey, y reinó en Jerusalén durante un año. Su madre se llamaba Atalía, nieta de Omri. Ocosías también siguió los malos caminos de la familia de Acab, pues su madre lo animaba a hacer cosas malas. Hizo lo que era malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho la familia de Acab. Pues después de la muerte de su padre, ellos fueron consejeros para su ruina. También siguió su consejo al unirse con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, para atacar a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram, y éste regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramá, luchando contra Hazael, Rey de Arán. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a Jezreel a visitar a Joram, hijo de Acab, porque éste estaba herido. La caída de Azarías vino de Dios cuando fue a ver a Joram. Cuando Azarías llegó allí, fue con Joram a encontrarse con Jeú, hijo de Nimri. El Señor había ungido a Jeú, para que destruyera a Acab y a su familia. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio sobre la familia de Acab, se encontró con los líderes de Judá y los parientes de Azarías, que ayudaban a Ocosías y los mató. Entonces Jehú fue en busca de Ocosías. Sus hombres lo encontraron en Samaria y lo capturaron y lo llevaron a Jehú, donde lo mataron. Lo enterraron, pues dijeron, «Es el nieto de Josafat que se comprometió completamente a seguir al Señor. No quedó nadie de la familia de Ocosías para gobernar el reino. Cuando la madre de Ocosías se enteró de que su hijo había muerto, procedió a matar a todos los que quedaban de la familia real de Judá. Pero Josabet, hija del rey Joram, agarró a Joás, Hijo de Ocosías, y lo apartó de los hijos del rey que estaban a punto de ser asesinados, y lo colocó a él y a su nodriza en un dormitorio. Como Josabet, hija del rey Joram y esposa del sacerdote Joyada, hermana de Ocosías, escondió a Joás de Atalía para que no pudiera matarlo. Y mantuvieron a Joás escondido con ellos en el templo de Dios durante seis años mientras Atalía gobernaba el país.